¡Ey! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy va, voy a enseñaros cómo jugar eh, mi fangame de Five Nights at Freddy's que lo saqué hoy eh, y vais a necesitar dos cosas, un archivo eh, y esta aplicación que se llama Pocket Code bueno, os vais a, al enlace que dejé en el... En el vídeo que subí recientemente. De que ahora está disponible en GameJolt. Y pues bueno. Va a llevar directamente a GameJolt. Que es como la plataforma ahí. Para subir fan games. De Five Nights at Freddy's. Pero. ¿Qué pasa? Hay un problema. A ver. Yo ya lo tenía aquí abierto. Así que bueno, vamos a entrar aquí a, a, a esta cosa, a esta plataforma. Y ahora vais a buscar el nombre. Vale, aquí vais y buscáis eh, el nombre de, de mi fan. Game. Hasta ahí todo bien. Y puede que muchos ya sepan qué estoy haciendo. Y bueno, pues aquí... Pero no lo busques por Five Nights at Tords, sino búscalo por Five Nights at Tords 2 porque si no te va a aparecer el juego original que lo tienes que meter en FNAF Maker y... y no he hecho tutorial de eso. Entonces os vais aquí y os vais al juego este que pone Five Nights at Tords 2. Y mira, pues aquí ya os aparece todo bien, todo viola. Aquí el enlace. Y ahora tenemos que esperar a que cargue esto. Yo esto lo pondré en cámara rápida, pues porque... No, me apetece que... Vosotros tengáis que esperar tanto. Bueno, de todos modos... Os va a aparecer un enlace de descarga. Lo vas a tener que... Que descargar. Bueno... Es probable que tengáis un error en el juego... Porque yo lo corregí, pero no sé si lo corregí bien. Que es que eh, no pasas a la segunda noche, sino que te quedas en la primera. Pero bueno, fin. Ahora entra en, en, entra en juego eh, la aplicación esta de Pocket Code. Pues vosotros os tenéis que meter básicamente en la aplicación del pocket code y tenéis bueno yo ya lo tengo importado pero tenéis que ir a proyectos si es que esto me carga tenéis que ir a importar proyecto y tenéis que ir al que pone fnat 2 barra 1 porque el FNAT2 es el primero que subí, pero el FNAT2 original no funciona. Y este es el que exporté para subirlo, la versión corregida. Entonces puede que os aparezca FNAT2 en minúscula. Espera, no, no, no, no. Ese no era el que teníamos que importar. No, no, no, no. Ese no es el que tenéis que importar. Tenéis que dar a importar proyecto. Y el que tenéis que importar, os lo voy a enseñar, es FNAT2. Pero en plan, en plan que, que si os aparece 2, tenéis que leer las letritas pequeñas que ponen 0.1.0 y 0.1.1 Pues vais a la de 0.1.1 Y ya estaría Primero que nada voy a comprobar Que Voy a comprobar que Que haya corregido de verdad el error si Yo me voy aquí al menú este Y me voy a esto Iniciar escena, oficina 1. Sí, sí, quiero que lo corregí. Pues lo, lo dicho, ¿podéis, podéis comentarme cualquier bug que haya. Y en este caso, pues también... Podréis, podéis decirme cualquier cosa que pase, que se os pase por la cabeza a la hora de jugar este juego. Yo, por ejemplo, creo el juego, pero en lo personal me da bastante miedo. O sea, no tanto para decir, oh, aterrador, oh, oh me muero del miedo, pero... Lo he explicado todo este trabajo. Y tiene el... que quedar ¿verdad? Bueno, esta noche los animatrónicos están como locos. Así que no dudes en ningún segundo en hacer lo que sea para evitarlos. Vale, vale. Pues básicamente la jugabilidad es bastante sencilla. Tenéis que estar siempre... Con, con un ojo en los animatrónicos, porque cuando se vayan de la segunda cámara en la que deberían estar, es que ya están en tu oficina. Eh, rápido a electrocutar a este. Y se supone que ha vuelto al pasillo. este es el juego básicamente, eh, me ha dado mucha pereza, eh, me ha dado mucha pereza crear Jumperskers, pues por eso, eh, lo he puesto eh, solo una imagen y ya está. Eh, Así que bueno, en fin, espero que valoréis mi trabajo y que lo juguéis. Porque este fangame me ha costado mucho. Así que si os ha gustado el tutorial, el tutorial ya sabéis, dadle a like, suscribiros y comentad. Eh, por si no lo sabéis también, este juego, este fangame, está como basado en una serie eh, de web. O sea, una serie de internet llamada, llamada Edgeworld. Que es como... También hay más personajes en esa serie. Pero yo como solo que incluía a Thor Ed porque me dio hueva añadir a más personajes. También tenéis que estar muy pendientes de... De todo, el, de todo lo que pase en el juego. Básicamente porque... Porque si... Si no... Si no sois muy, muy buenos jugando eh, juegos de Five Nights at Freddy's, pues os costará mucho pasar este juego. Bueno, esto ha sido todo el vídeo de hoy. Eh, espero que os haya gustado mi tutorial y que también os haya gustado eh, el juego en sí. Eh, ya también he subido un trailer y un gameplay al canal. Así que nada, no os lo perdáis y de paso descargad el juego, seguir estos pasos y bueno, pues jugadlo si queréis. Eh, está para Android, pero creo que no está para I, para iOS, o sea, para para tu, si tú juegas en un iPhone no lo vas a poder jugar porque creo que Pocket Code está solo para Android. Entonces, nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y bueno, hasta la próxima. Adiós.